Hello, ¿qué tal?, la pregunta que me han hecho hoy, oye, Mr. Curator, ¿cómo se comparte un vídeo de YouTube, pero no el vídeo entero, sino que quiero que empiece en un punto dado, en el minuto 1, 30 segundos?, es decir, que la persona a la que yo le comparta ese enlace, le caiga el vídeo, se empiece a reproducir justo en ese punto. Esto lo sabéis, mucho seguro, pero a lo mejor otras personas no lo sabéis. Entonces, me pongo los ojos de ver y lo explico. Muy bien, pues aquí tenemos mi canal de YouTube al cual, si no os habéis suscrito, os recomiendo, os pido, me gustaría que os suscribieseis. ¿Qué pasa? Pues estamos viendo un vídeo, ¿no? Estamos viendo un vídeo y hay un momento... Pues eh, en este a lo mejor no tiene mucho sentido, sí, porque al final, a, a, yo me enrollo mucho al principio en mis vídeos y lo que quiere la gente es, mira este truco, y es justo cuando cambio a la pantalla, ¿no? Y digo Mira este truco a partir de este punto. Pues hay varias maneras de compartir eh, el código de tiempo de YouTube. La más sencilla es aquí, pues imaginaos que estamos aquí y paramos el vídeo, pues en el 0.34, por ejemplo, le damos a compartir. Esto está cerrado, cuando lo abrimos, compartir el vídeo, pone esta línea, ¿no? Y justo debajo pone empezar en 0.34. Cuando marcamos esta casilla, que yo la tenía marcada antes, ya pone, si os fijáis en el enlace que compartís, pone interrogación t igual a 34s. 34 segundos. Si tú compartes esto, el vídeo empieza a reproducirse a los 34 segundos y eso está muy bien, porque hay vídeos muy largos donde a ti te interesa un trozo del vídeo oye, mírate esto y lo compartes justo en el punto en el, en el que tú quieres esto se puede hacer en todo momento, es decir, tú estás aquí, estás en el 1.31 empezar en 1.31, lo pone aquí abajo incluso podríais hacerlo a mano sabiendo que el código de tiempo es, aquí pone, interrogación T igual a 1M31S, 1 minuto 31 segundos. Y lo podrías hacer a mano, que no es necesario hacerlo a mano, la verdad. Vale, eh, hay otra manera que quizás muchos no habéis hecho y es pinchar con el botón derecho en la imagen, en el vídeo. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Habéis pinchado con el botón derecho en el vídeo de YouTube? Porque veis que pone una serie de cosas, copiar la URL del vídeo y fijaos la segunda línea, copiar la URL del vídeo a partir del minuto actual, del minuto y del segundo actual. Eso sería pinchar, se queda copiado en el, porta, en el portapapeles y lo podéis enviar, o lo mandáis en, lo, es la típica línea de http, dos puntos, barra barra, youtube, barra tal, con el código de tiempo. Pues así es, así es como se comparte el código de tiempo para que el vídeo comience en un momento dado. Es muy fácil, todos los trucos que me queráis preguntar, todas las dudas que tengáis, ya sabéis que aquí estoy. Todos estos vídeos son para resolver vuestras dudas y para demostrar que la gestión del conocimiento es un valor que todos tenemos y que todos podemos aplicar y que es importante. Así que, ya sabéis, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!